Con, con entender que, que todo esto es, es, es de los vecinos las ambulancias, las acciones de gobierno los resultados, el compromiso el estar cerca, tiene que ver con, con el esfuerzo que hacen vecinas y vecinos en pagar sus impuestos pagan impuestos a la nación pagan impuestos a la provincia pagan impuestos al municipio y estos es de ellos, eh, incorporar cinco nuevas ambulancias a las siete que hoy están funcionando en el servicio de emergencia 107 eh, es muy bueno porque nos va a permitir mejorar el servicio porque nos va a permitir estar todos los días pensando en el techo protegido de los 109 establecimientos educacionales públicos que tiene Burlingame, jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias pensar en que eh, vamos a asistir también mucho mejor a, a la liga de fútbol de Burlingame, donde juegan más de 5.000 chicos y también necesitan de la asistencia de la ambulancia, la llegada más rápida a la, a la casa de los vecinos, los traslados, cuando hay que trasladar frente a la complejidad que tiene una vecina, un vecino, el traslado al hospital internacional provincial o al hospital nacional, eh, así que es muy bueno. Y, y lo compartimos con ellos, con, con los hacedores de una gestión que, que todos los días incluye, genera derechos con los vecinos, los que yo les digo que no aguanten, no, no, no aguantan más, no no a ver, La consigna nuestra no es aguanten, la consigna es, nuestra es, es construir con, con fe y con, con esperanza futuro. Futuro para los pibes, futuro para, para los adultos mayores, futuro para nuestras familias. ¿no? Y que este, que este gobierno gestiona todos los días, que, que hay un equipo de, de gestión enorme, que, que está comprometido y que va resolviendo todos y cada uno de los problemas que hay.